Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre la ciberseguridad como responsabilidad social. Y es que la transformación digital que estamos sufriendo como sociedad afecta también a entidades y empresas que se convierten en potenciales objetivos también de ciberataques y pueden ver comprometida su ciberseguridad. Por eso es muy importante que las empresas y entidades públicas desarrollen estrategias de seguridad digital. Desde Gatting, por ejemplo, tenemos Segura Escola, que es nuestro programa de formación en ciberseguridad, competencias digitales y educación digital preventiva destinadas a entidades educativas, ¿vale? Pero también trabajamos con otro tipo de entidades. Y ahora os voy a nombrar algunos de los peligros que más preocupan a los expertos, y que estiman que estaremos más expuestos a lo largo de este año 2019 que acabamos de estrenar. En primer lugar, los virus tipo ransomware, que son aquellos que secuestran un dispositivo y lo bloquean al propietario vale y entonces te piden una gran suma de dinero para liberar el dispositivo como quien dice en este caso la solución no es invertir grandes cantidades de dinero para pagar esos rescates sino desarrollar estrategias de ciberseguridad que blinden de manera adecuada los dispositivos de nuestra empresa en segundo lugar el robo de datos sensibles nuestros datos ya no solo los tenemos nosotros sino que están en los teléfonos de nuestros amigos de nuestros hijos y somos los responsables de no comprometerlos en tercer lugar amenazas y riesgos en la nube vale al final la nube es un lugar digital donde se sincronizan varios dispositivos y por ello puede, puede haber más fisuras en cuanto a su ciberseguridad y debemos prestarle atención y por último hablar de los dispositivos conectados cada vez conectamos más dispositivos entre sí cada vez nuestras casas son más inteligentes y por ello como como decíamos podemos estar siendo expuestos a brechas o puertas abiertas a ciberataques o a una ciberseguridad más debilitada. Y ahora si te interesa conocer más información sobre cómo protegerte de estos riesgos y cómo consideramos que la ciberseguridad es una responsabilidad social, te dejo en esta tarjeta el link a otro vídeo donde seguiremos desarrollando este tema. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.